¿Qué son las técnicas mentales? Una pregunta interesante. ¿Qué son las técnicas mentales? porque a veces se sobreentienden mal, es difícil de, de, de cazar exactamente qué son a veces, y explicarlas mucha gente no lo hace, no lo suele hacer, te hablan de cosas. Yo, por ejemplo, en mis cursos de crecimiento personal enseño técnicas que vienen de la PNL, de la programación neurolingüística, que en realidad son eso, son técnicas mentales. Una técnica mental es pura y simplemente usar tu mente de una manera digamos ritual, ¿no? de, de hacerlo de una manera en concreto, siguiendo unos pasos, que no tienen por qué ser muy complicados, pueden ser muy simples, ¿eh? pero siguiendo unos pasos para que tu energía mental provoque algo. Puede ser un cambio de chi, puede ser uh, un cambio en tu mentalidad, en tu manera de actuar, pero puede ser también alguna, alguna energía de tu mente que provoca que en tu exterior se encajen cosas y pasen cosas, cosas físicas. ¿De acuerdo? A eso se le llamaría magia, ¿verdad? Pues la magia es eso, usar la mente para conseguir cambios, primero en mí mismo y luego en el exterior. No cambiar a la gente, eso es otra historia y eso ya en todo caso sería magia negra. Pero las técnicas mentales son algo, básicamente muy simple, siguiendo unas pautas concretas, una manera de hacer un ritual simple, usar la mente para conseguir cambios. Eso es así de simple, la programación neurolingüística te da bastantes técnicas que puedes usar y que son eso, técnicas mentales. Antiguamente, no sé si todavía existe, supongo que sí, lo que se llamaba el control mental Silva era una, bueno, una, un curso que te daban en un fin de semana y que te enseñaba, y empecé aprendiendo de eso hace más de 40 años, 40 ah, casi casi, no llegué a los 40, pero pa, ya se acerca, eh, en donde aprendí a usar mi mente para conseguir cambios en mi vida. Y luego las técnicas que llaman espirituales siguen siendo técnicas mentales. La meditación es una técnica mental, solo que suena como peor dicho así, ¿no? Como de menos categoría, ¿no? No, no. Es una técnica que usa la mente, básicamente. Para otras cosas, ¿de acuerdo? No para cambiar el mundo, sino para conectar con tu alma, ¿vale? El objetivo es diferente, pero técnica mental es cualquier uso de la mente siguiendo unas pautas para conseguir cambios. Así de fácil. Thank you.